te proponemos que elabores un Plan de Medios Sociales para tu organización educativa. ¿No se trata de generar un documento definitivo? Partiendo de un análisis previo de la situación actual de la organización educativa, buscaremos la elaboración de un boceto de la fase de planificación que recoja sus elementos básicos. Objetivos previstos para el plan que permitan asegurar la comunicación entre la organización y su comunidad educativa en redes sociales. Público, es decir, a quién nos vamos a dirigir teniendo presente que el éxito del plan se mide por el mayor o menor porcentaje de personas con los que se comunica dentro de la comunidad educativa, y no por el número total de seguidores que se consigan. Canales, seleccionando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 a través de redes sociales. Adelante con el último reto del curso.